Hoy Jesús cura a un ciego y lo hace untándole saliva. ¡Qué impresión! ¡Qué signo! Pero antes que eso... Hace una cosa que me impresionó más. Lo saca de su aldea. Lo lleva aparte porque tal vez estaba muy distraído con su enfermedad. O tal vez se dejaba llevar por lo que los demás dijeran o pensaran de él. O tal vez estaba recibiendo consejos que no eran los adecuados. O tal vez tenía relaciones que no le ayudaban a acercarse a Dios. Jesús lo saca, pero él se deja sacar. Lo saca de su ambiente para que se diera cuenta de todas esas cosas que estaban mal. Hoy te invito a hacer un momento de silencio y pensar, no estoy ciego de corazón, tal vez porque estoy ya demasiado metido en mi ambiente, en mis cosas, en mis distracciones y no le permito a Dios sacarme. Deja que Él te saque y te lleve a donde encontrarás la... Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por